7 de la mañana, 17 minutos en todo el país. Gracias por su preferencia. Nosotros vamos a dar paso a nuestro primer invitado especial en esta primera edición y saludamos a don Hugo Siles, exministro y analista, quien va a compartir algunos criterios en torno a lo que se conmemoraba ayer, 24 de mayo, Día Nacional de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. ¿Cómo está don Hugo Siles? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a la primera edición. Los saluda Oscar Romero. Buenos días, Oscar. Un placer estar y a la televisión. Bueno, don Osiles, el racismo en Bolivia se mantiene como una, un tema pendiente pese al marco normativo que se ha dado por parte del Estado, además de declarar un día en específico para reprochar eh, consignas contrarias a una discriminación que va de larga data, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente Bolivia eh, todavía registra niveles de intolerancia, de racismo, de discriminación en diferentes espacios laborales, económicos, eh, todavía hay en diferentes partes del territorio boliviano eh, formas de discriminación y de racismo eh, hacia pueblos indígenas, hacia eh, mujeres, eh, eh, personas con discapacidad, eh, decir Hay todavía eh, signos de una forma eh, abierta, encubierta eh, de racismo y de discriminación, pese al avance normativo extraordinario que tiene el país y que probablemente se coloca a la vanguardia de, de cualquier país de la región en materia de normativa y de, y de leyes que sancionan que... Eh, que buscan eh, tomar eh, conciencia en la ciudadanía, eh, pero lamentablemente eh, hay todavía espacios donde el racismo y la discriminación son evidentes. Sí. Hemos, hemos visto en, en los últimos años formas encubiertas, eh, abiertas de racismo que lamentablemente no tienen sanción y no eh, son aplicables eh, eh, eh, sanciones ejemplificadores de la justicia sobre estos hechos, ¿no? Claro, ¿no? Eh, tenemos, la, en el año 2010 se promulgaba eh, la ley 045, además se conformaba ¿no? el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, donde son parte la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, y que van en esa línea que usted menciona, no en ese marco normativo del cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en el artículo 14, parágrafo 2, que dice que se sanciona en Bolivia cualquier acto de racismo. Pero, ¿qué sucede ahora en cuanto a esta problemática? Si bien se habla de consensos, lo que ocurría en el año 2019 con el golpe de Estado y donde se ha evidenciado, pero re, eh, los medios de comunicación tienen un millón de imágenes y fotografías de lo que pasaba tanto en Cochabamba y en otras regiones, de por ser una mujer de pollera, era agredida por un grupo de personas radicales que obviamente asumían que estas personas eh, eran de un partido político, cuando muchas veces eran personas indígenas que estaban realizando sus trabajos y actividades netamente cotidianas. Así es, a, a lo sucedido hace 14 años atrás, el 24 de mayo del 2008, eh, en la cual eh, hubieron actos de racismo y de discriminación evidentes, flagrantes, se suman estos hechos que usted señala, eh, que además eh, han sido reflejados por diferentes organizaciones, instituciones de, de, de derechos humanos en el mundo, eh, sacaba, se encata los los procesos mismos eh, de discriminación y de concul conculcación a los derechos humanos que se protagonizaron en vísperas del golpe de Estado en Bolivia, en noviembre del año 2019, eh, trajeron escenarios eh, muy lamentables de racismo y de discriminación sobre eh, población indígena, campesina, en diferentes partes del país, y hasta ahora eh, no tienen la sanción y guardan los responsables impunidad sobre estos hechos. Por eso decía que aún cuando Bolivia exhibe una extraordinaria normativa eh, eh, sobre la sanción a toda forma de racismo y, de, y discriminación, la ley 045 y sí. nuestros, nuestra adhesión a, los, a las convenciones internacionales que tienen que ver con, en esta materia... Eh, lamentablemente la justicia eh, y la aplicación de la normativa específica ha tenido reparos, ha tenido eh, rezagos que no han podido eh, cubrir la satisfacción de encontrar justicia en estos lamentables sucesos que se han desarrollado a lo, a lo largo de estos últimos años en el país. Hay una mayor conciencia, eh, sin duda, esta normativa eh, ha permitido tomar mayor conciencia, pero en los hechos específicos donde se han cometido actos de racismo y de discriminación, eh, a través de los diferentes actores políticos intolerantes, lamentablemente no se ha podido encontrar eh, sanciones ejemplificadoras que promuevan en todo caso la justicia sobre estos hechos de violencia que terminaron en muerte, que terminaron ah. en la conculcación absoluta de los derechos humanos. Claro, don Hugo Siles, y eso es lo que nosotros queremos andar un poquito más por el tema de que eh, si bien hay ese marco normativo, las garantías, las autoridades están al pendiente de todo lo que, lo que nosotros ya sabemos como Estado, pero ¿qué sucede? en el, lo, lo que sucedía en el golpe de Estado en el año 2019 cuando se vulneraban los derechos humanos, cuando el propio informe de la GIEI Bolivia señala que hubo también un masacre en Sacaba y Sencata? Además de violaciones racistas que requieren sanción y donde no se tiende ese puente entre lo que es la realidad junto a lo que llega a los estrados judiciales, que eso es lo preocupante, ¿no? Donde todavía se habla de que debería haber justicia, pero hasta el momento estas familias o los familiares de estas víctimas no tienen esa paz y ese consenso para poder decir se le ha dado ya un aliciento a los que defendieron la democracia en esa fecha. Así es, eh, la realidad concreta es eh, que hoy ah, ya prácticamente un buen tiempo de haberse realizado y sucedido estos hechos lamentables de Sacaba, Sencata, de todos los, eh, los, los momentos previos al golpe de Estado, donde se conculcaron derechos de ciudadanos de diferentes estratos, eh, no solamente fueron campesinos, eh, indígenas, sino periodistas, eh, y población en general en todo caso también a los miembros del movimiento al socialismo se los encarceló eh, hubieron eh, vigilias así llamadas en diferentes casas de eh, ex autoridades de estado a, sí. además de aprehensiones y, y, y formas eh, abiertas de, de una discriminación y de una intolerancia y todos estos hechos eh, lamentablemente no han sido todavía ...sancionados y por eso insisto de que hay que trabajar muchísimo más todavía en que eh, los operadores de justicia puedan asumir con responsabilidad eh, eh, que eh, la sanción a estos hechos eh, eh, eh, es eh, fundamental para, para poder promover no solamente eh, desde el lado conciencial, educativo, sino también sancionatorio... ...de eh, estos hechos que se cometen. Eh, hemos visto infinidad, pero infinidad de declaraciones de políticos en Santa Cruz... Eh, ...que se han referido a los pueblos indígenas, a los campesinos... ...como bestias inhumanas, eh, han, han permanentemente eh, eh, afirmado sobre eh, la condición social, económica de campesinos y de pueblos indígenas y ninguno de estos dichos, ninguno de estos hechos eh, hoy todavía eh, guarda una sanción ejemplificadora es decir, a diario se cometen hechos de racismo y de discriminación en Bolivia, muchos eh, de hoy eh, han sido eh, eh, puestos al aire, eh, por las sí. redes sociales, más bien tal vez lo que ha permitido la ley 045 y la, y la normativa es animar a que mucha gente denuncie, eh, veíamos en horas pasadas como una docente universitaria, aquí una universidad pública en Santa Cruz, discriminaba a su alumna, pero bueno, quizás todo esto hoy es más visible, hoy hay gente que sí se anima a denunciar, eso es positivo, eso es, es favorable, pero todavía falta que los operadores de justicia, que la justicia pueda hacer uso de la aplicación de esta normativa, que insisto, es abundante, es importante el paso que ha dado el país en los últimos años en materia normativa sancionatoria sobre eh, el racismo y discriminación, pero que todavía la justicia eh, tiene una asignatura pendiente sobre eh, la sanción, sobre eh, eh, poder desplegar eh, sentencias eh, y fallos, que, fueran, que puedan ser ejemplificadores en este caso. Sacaba, se encata, eh, los sucesos del 24 de mayo del año 2008 en Sucre, aún eh, están en la impunidad y no han eh, eh, guardado ningún tipo de claro. reparo, por lo menos social, sancionatorio sobre estos hechos. Claro, y en esa línea que usted mencionaba, ¿no?, eh, políticos del oriente boliviano, y yo recuerdo también en, en el año 2020, en el gobierno de facto, cuando habían un par de Twitter de la señora Yanine Áñez que hacía referencia, pero todos ellos que estaban en ese momento tenían una mirada hacia el indigenismo con desprecio, desdén, y sobre todo en el ámbito político, ¿no? Era... Era como malo decir que pertenecías a un, a un partido político y, y mucho más si venías de un origen de una zona rural, etcétera Entonces, estos elementos también se dan en diferentes espacios y sobre todo eh, también, con, como usted mencionaba, en el año 2019, ¿no? una, una autoridad, una alcaldesa que la sacan y pues realmente eh, la, la turba hace que, el, que recordemos nosotros estos hechos que realmente son repudiados por, por los bolivianos. Así es, eh, lo que ha ayudado en gran medida han sido las denuncias eh, eh, que, han, que se han tramitado en las redes sociales, lo de la alcaldesa eh, ha sido pero un hecho que ha dado la vuelta al mundo, eh, en los dejámenes y la forma en la cual fue sacada de su despacho y arrastrada por, por, por, por diferentes calles de Cochabamba, eh, estos hechos, además, eh, eh, Prácticamente la hora que le dedicó un medio de comunicación al ingreso que hizo la entonces ministra de comunicación del gobierno de facto de la señora Áñez al Palacio de Gobierno, a la Casa Grande del Pueblo, en la cual mostraba a los periodistas eh, cómo eh, dormía y, y cómo vivía, eh, cómo descansaba el expresidente Evo Morales. En ellos, pero de manera absoluta, de una forma eh, denigrante, de racista, de, de, de cómo eh, se conducía esta ex ministra que uno, uno hoy es prófuga de la justicia y, y, y, y, y está con procesos abundantes por su participación en hechos eh, de corrupción pública en el golpe de Estado durante la gestión del gobierno de facto desde la señora Áñez. Por eso, insisto, hay eh, dichos, hay acciones... Eh, que se cometieron eh, durante la gestión de este gobierno de facto de la señora Áñez, que aún no han sido sancionados y quedan en la impunidad, quedan en el testimonio tal vez de las víctimas de los hechos en las redes sociales, eh, pero eh, difícil encontrar claro. una sanción. Las organizaciones de derechos humanos han reflejado eh, de manera pero específica estos hechos de conculcación de derechos humanos cometidos durante ese, ese gobierno, en la cual eh, obviamente solo la exteriorización eh, eh, la, la tramitación eh, en las redes sociales ha, ha permitido eh, sí. observar estos hechos que lamentablemente la justicia ha eludido en su eh, en sus formas de sancionar y de encontrar justicia sobre las víctimas y hallar culpabilidad sobre los responsables de estos hechos. Hugo Siles, ya para terminar esta entrevista, ¿cuál es el mayor desafío de Bolivia para cumplir con la erradicación del racismo desde su perspectiva? Bueno, seguir insistiendo en que la normativa, la ley 045, la Constitución Política del Estado, en el artículo 14, eh, son eh, eh, las, las fuentes de... Eh, eh, de la normativa abundante, pero eh, hay que seguir difundiendo, hay que seguir con la educación inicial, eh, temprana, en los jóvenes, eh, las instituciones del Estado, desde el nivel central, fundamentalmente en las en los, en la, en entidades territoriales autónomas, tiene que haber una difusión permanente, tiene que haber... Eh, un accionar eh, eh, de gestión pública subnacional y nacional que difunda y que permanentemente haga uso eh, de, de la, la exposición de estos hechos para que no se sucedan, para que no vuelvan a cometerse eh, por eso es fundamental que Bolivia siga insistiendo en la educación eh, eh, sobre eh, principalmente eh, jóvenes, niños eh, eh, para que estos hechos no se cometan en los en lo sucesivo. Eh, ahora, es fundamental la, la reforma de la, de la justicia eh, porque precisamente aquí es donde existe el cuello de botella, el talón de Aquiles, porque los hechos de racismo y de, y de discriminación eh, que se tramitan en los juzgados, que se denuncian, lamentablemente, por alguna razón, que todavía hay que, hay que trabajar en la reforma judicial, no llegan a las sanciones, a las penas ejemplificadoras en muchos casos. Y los casos invisibles que no vemos, pues tienen que visibilizarse para que la sociedad pueda contemplar y pueda ver que estos hechos de racismo y discriminación tienen que acabarse en, en Bolivia eh, eh, en, los, en los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias, don Ociles, eh, por su predisposición, por su tiempo y este análisis que hemos desarrollado en torno al 24 de mayo, Día Nacional, en contra de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Estaremos hablando de este y otros temas más adelante. Gracias. Gracias. Un saludo cordial. Estaba con nosotros don Hugo Siles, exministro y analista, quien hablaba de este día tan importante y también, ¿no?, esos desafíos que se tienen, pese al marco normativo que hay en el Estado Plurinacional de, Bol de Bolivia, también es importante trabajar y hacer una reforma judicial, decía nuestro analista, porque este 24 de mayo no es un día de celebración, sino al contrario, para reivindicar nuestro origen y no permitir nunca más que las personas sean humilladas, agredidas por su raza o su etnia. Por eso somos un Estado plurinacional que, que cobija 36 etnias en territorio nacional. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema.